Vamos a ver cómo convertir nuestros ordenador con Windows 11 en un router Wi-Fi. En casa probablemente ya tendréis este tipo de conexión, no os hará falta, pero hay determinados casos que puede ser conveniente utilizarlo, por ejemplo, en el trabajo. Si solo tienen por cable y desean utilizar internet en el móvil sin gastar datos de vuestra tarifa o simplemente porque va mejor por Wi-Fi, pues vamos a ir al logo de Windows, vamos a pulsar con el botón derecho y vamos a configuración. Ya con el izquierdo hacemos clic. Entramos a Red e Internet. Ya tenemos aquí el interruptor de zona de cobertura inalámbrica móvil. Compartir la conexión a Internet. la podemos activar. Si hacemos clic tenemos más opciones. Podemos comp compartir por Bluetooth también. Podemos hacer que, que la zona de cobertura se apague automáticamente. Cuando no tengamos ningún dispositivo conectado a ella. Bueno, y más abajo, en el capítulo de propiedades, pues podemos cambiar lo que es el nombre de la red y la contraseña, además de la banda. Si 5 o 2.4. 2.4 tiene más alcance y la de 5 tiene menos alcance de distancia, pero admite más transmisión de datos por segundo. Rellena los datos, le dan a guardar. Tiene que ser al menos 8 caracteres, le dan a guardar. Abajo aparece el número de dispositivos conectados en este caso 0, y supongo que habrá un tope de 8. Bueno, pues muchas gracias por la visita, un saludo, buen día, chao, chao.